We'll Hola, qué tal, amigos? Saludos especiales para todos ustedes, un abrazo bien cariñoso para nuestros amables oyentes de la superiorstereo.com y para el canal Oz Producciones en YouTube. Nos encontramos con un gran talento de la República Dominicana, bachatero él, Rafi Sosa. Bienvenido a Colombia, Rafi, ¿cómo estás? Saludos, saludos, ¿qué tal? ¿Qué tal toda mi gente? Me siento bien, bien. Estoy bien, súper bien. Vale, Rafi, primera vez que viene por Colombia. Sí, mi primera vez que vengo a Colombia, ya me quiero quedar. Me gusta bastante. <risa> ¿Qué había escuchado de nuestra bella Colombia? No, no, todo bien, que eran personas heavy, veo que es así. Eh, ya estoy en familia, junto con Charlie Coerre y, y, y Asis Rodríguez, que ya me demostraron que son mi familia. Claro que sí, por supuesto. Bueno, ¿qué lo trae por nuestro país? Bueno, eh, me, me trajeron acá los premios Golden Mile Music, me nominaron en una premación acá, eh, gracias a Tiffany. Eh, por tenerme pendiente y gracias a así Rodríguez que hizo todo lo posible para que Rafi Sosa viniera hasta acá y hay muchas cosas también pendientes, eh, vamos, a, vamos a hacer un videoclip también, antes de yo irme ya tú o sabes, videoclip y muchas cosas más ¿De qué canción va a ser el videoclip? Eh, del teléfono, la que tengo en promoción, ¿por qué no me contesta el teléfono? lo pueden buscar en las redes sociales Rafi Sosa en YouTube bueno, ahí está sonando en la Superior Stereo.com, una emisora en internet con todos los géneros latinoamericanos. ¿Ya cuánto tiempo la música, Rafa? Bueno, eh, mi inicio de mi música fue en el 1999. Eh, empezó mi carrera musical. Muy bien. Y bueno, desde chico siempre gustándole el canto. Ah, claro que sí, porque mi música viene de, de venas. Mi papá era músico. Por cierto, ya murió, que Dios lo tenga en gloria. Mis hermanos son músicos, todos artistas. Hay varios que cantan también. Y nada, nací por las venas Y ese, eh, esa es mi ilusión siempre Subir mi música como ya está subiendo Muy bien ¿A quiénes has seguido musicalmente de la hermosa República Dominicana? Bueno, siempre mis seguidores bachatera eh, Siempre sigo a Anthony Santo Que fueron los que hicieron las raíces de la música Raúlín Rodríguez, que es mi ídolo Raúlín Rodríguez es mi ídolo eh, Lo digo porque siempre las canciones me amalgan, ¿sabes? También todo, eh, Luis Vargas, son gente de nosotros, ya tú sabes, todos esos bachateros eh, son ídolos. Claro que sí. ¿Y en el merengue? Eh, bueno, merengue, merengue. Bueno, tú sabes que el merengue, yo soy merenguero también, bachatero. Ah, sí. Hago bueno. mi, mi merengue, pero también participo por Sergio Vargas, eh, eh, todos esos merengueros que son buenos ahí. Eh, también participo también por Los Rosarios, que tiene un mambo... Incluso que hacemos merengue, Eddie Herrera, claro. Sí, es un buen merenguero. Los mejores eh, merengueros los tiene República Dominicana. Recuerdo que eh, en Bogotá, especialmente aquí en la capital colombiana, eh, el merengue se pegó mucho por allá de finales de los 80. ¿Sí tuvo referencia de eso que, que sus compatriotas pegaron mucho aquí en nuestro país? Claro, sí, el, el merengue se pegó mucho primeramente en República Dominicana, después para acá para Colombia también, eh, se pegó mucho en Venezuela el merengue. Wilfrido Vargas fue un ídolo en Venezuela o lo es todavía. Así es Bueno, ¿cuántas canciones ya ha grabado? Eh, tengo, bueno, tengo como 30 canciones Pues yo soy, yo soy compositor, arreglista eh, Bueno, tengo canciones para llenar tre, tres álbumes musicales Muy bien ¿Y contento con su carrera musical? ¿Trabajando fuertemente día a día? Claro que sí, claro que sí El que está con Dios siempre está contento Firme siempre sigue para que sigas adelante Que Dios no se queda con lo tuyo eso es así, Y claro que sí. Peselvea triunfa Así es, y sus canciones están inspiradas en, en qué tema, cuál es la temática precisamente de sus letras Bueno, yo siempre me abaso siempre a la mujer, eh, porque las mujeres son las que amargan a nosotros los hombres Y me abaso a lo, que, a lo que se está viviendo ahora Y bueno, mis canciones van de acuerdo a, a, a cómo va el tiempo, ¿entiendes? Ahorita mismo ahora tengo el teléfono, el teléfono es una canción que habla que de los celulares, que tú le compras el celular a una mujer, a veces no te lo coge, y de, la, de lo que está pasando en el amor. Viceversa, tú sabes. Muy bien. Eso es así. Claro que sí. ¿Y cuenta con el apoyo de quién? ¿De su familia? ¿De alguna empresa musical que lo quiera representar a nivel latinoamericano? Bueno, mi familia siempre me ha dado el apoyo, pero gracias a Dios, tengo muy managers y Ciro Gil. Eh, eh, eh, también estamos trabajando... Con las redes sociales, eh, Bellísima Musical, eh, Asis Rodríguez también acá metiendo mano. Tú sabes, todas esas redes sociales son mi proyecto y le agradezco a todo. Isidro Gil, mi manager, adelante, adelante. Así es, que sepa y que tenga referencia, su música se está escuchando en qué países de Latinoamérica. Bueno, mi música ahora, después de la plataforma digital, aparte la de las emisoras, está, se está escuchando internacional, se está escuchando mucho en, en, en Nueva York. Hasta en Puerto Rico estamos sonando Por las redes sociales Estamos sonando en España Acá en Colombia también Todos esos países estamos sonando Porque todos nos están dando el apoyo de Rafi Sosa Muy bien De esas eh, tantas canciones grabadas ¿Todas las ha hecho en solitario? ¿O ha tenido alguna participación con alguien? Digamos que lo haya usted invitado Para que participe con sus canciones eh, No, no, todavía no ha he hecho COVID eh, Con distintos artistas eh, Mis canciones son inéritas eh, casi todas He hecho Kobe también Tengo una de Ricardo Gajón y la mujer de mi vida De Ricardo Montanés, perdón Es una hermosa canción Que están en Q todas esas canciones eh, Pero todavía no tengo Kobe junto con, con otros artistas Claro que sí, sus títulos De las canciones suyas, más sonadas, ¿cuáles son? Bueno, ahora mismo estamos sonando el teléfono El teléfono está sonando fuertemente También tenemos en Q ahí ¿Cómo quieres que te olvides? Una hermosa canción, que la tenemos en tambal esperando que me cojan el teléfono, oh, cuando okay. cojan el teléfono no entonces suelto ¿Cómo quieres que te olvide? <risa> <risa> bueno Rafi, un fragmento de la canción El teléfono El, el teléfono sí. que, uh, El canto ah, Dice así ¿Por qué no me contesta el teléfono? ¿Qué te está pasando conmigo? Estoy pensando lo peor de ti Parece que tienes algo escondido No sé qué misterio tienes tú que siempre te llamo y no contesta, quizás perdido la señal. Tú sabes, siempre he la señal cuando no estoy contento. Claro que sí. ¿Cómo la... Tiene una historia que inventar. Claro que sí, naturalmente. Bueno, bachatero, merenguero, ¿cómo la va con la salsa? Que también es un ritmo eh, tropical, muy nuestro, latino. Eh, bueno, eh, me gusta la salsa. La escucho, pero todavía no todo empapado en la salsa, ¿sabes? Pero me gusta, me gusta escucharla. ¿De los clásicos salceros, cuál es el que más les simpatiza? De los clásicos salseros. Bueno, los salseros clásicos, eh, bueno, hay uno eh, el, el que le dicen el gallo. Ah, eh, no sé. Es. Tito Rojas, ya, Tito ya Roja. se nos fue. Sí, prácticamente murió, pero es eh, eh, un ídolo. Así Muy es. Y de su tierra, precisamente, un artista que falleció el año anterior, Johnny Ventura. Ah, Johnny Ventura, ay, ay, ay es un tremendo artista. Una, una autoridad dentro una... de la música, tanto ah, la salsa como el merengue. Tanto la salsa, merengue, bachata, bolero, ese es era, es era, es era completamente Anthony Río, que Dios lo tenga en gloria. Y otro grande que también se fue, Johnny Pacheco. Ah, Johnny Pacheco, sí, un tremendo empresario. Así es. <risa> ya lo saben. Vale, Rafi, muchas gracias por estar con nosotros aquí en las pantallas del canal OZ Producciones y en la emisora www.lasuperiorestereo.com Bueno, gracias a usted por la invitación, gracias a todos, gracias a mi gente, así que estamos siempre, estamos disponibles a las órdenes. Con todo gusto, hermano, Rafi, muchos éxitos. Bendiciones, gracias igual. Amén, muy amable. Ese Rafi Sosa con nosotros aquí en el canal OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zafata Murillo. Hasta la próxima.